Bienvenidos nuevamente a esta serie de configuración del router Cisco. Hoy vamos a ver las creaciones de las WLAN. Para ello, lo primero que debemos hacer es presionar Windows más R. Nos saldrá una pequeña ventana que será Ejecutar. Aquí ingresaremos el comando cmd. Daremos clic en OK y nos saldrá esta ventana. Aquí configuraremos o daremos el comando ipconfig. Nos mostrará la configuración que ha tomado nuestro computador con respecto a las redes. Aquí podemos ver la puerta de enlace. Copiaremos esta pequeña dirección y la copiaremos en nuestro navegador. Como es algo inseguro nos va a dar un aviso, al cual simplemente tenemos que dar clic en esta opción y luego en esta otra. Con esto tendremos acceso al router Cisco. Por defecto nos darán un usuario y una contraseña, las cuales en ambas son Cisco, en minúscula. Podemos configurar el idioma español e ingresar nuevamente. En esto daremos clic en no mostrar nuevamente y en cancelar. Lo primero que nos va a solicitar es un cambio de contraseña. Ingresaremos la que tenemos por defecto y luego la que queremos que nos solicite cuando iniciemos nuevamente sesión. Aceptaremos y esperaremos un poco a que tome las configuraciones. Cuando esto suceda nos solicitará nuevamente las credenciales, solo que esta vez estarán con la contraseña que hemos dado. Cuando finalicemos nos iremos hacia wireless o inalámbrico Por defecto vendrá ya una WLAN creada y encendida Para cambiar su configuración la seleccionaremos Daremos clic en editar y cambiaremos el nombre Guardaremos esta configuración y esperaremos hasta que termine de configurar Cuando finalice, vamos a cambiar la contraseña. Como podemos darnos cuenta, no tiene ninguna asignada, así que la seleccionaremos y buscaremos editar configuración de seguridad. Cambiaremos el protocolo de seguridad a WPA2 personal, ya que va a ser parte de la red de nuestra casa. Ingresaremos la contraseña que queremos que solicite nuestra red de Wi-Fi, visualizaremos si está bien escrita y guardaremos esta configuración para confirmar que hemos creado correctamente la red vamos a abrir nuestras redes disponibles y buscaremos la que hemos creado aquí como podemos darnos cuenta tiene un candado nos intentaremos conectar ingresaremos la contraseña que hemos puesto anteriormente y conectaremos Como nos damos cuenta, estamos conectados a la red que hemos creado. Para la creación de la segunda red de área local, vamos a seleccionarla, la encenderemos y editaremos. Cambiaremos el nombre y posteriormente guardaremos. Cuando haya finalizado la configuración, Seleccionaremos nuevamente nuestra red, cambiamos el protocolo de seguridad, ingresamos la contraseña, verificamos que es la correcta y guardamos la configuración. Por último, nos vamos a dirigir hacia las redes disponibles y verificaremos que esta fue creada. Ingresaremos las credenciales antes propuestas y conectaremos. Con esto nos damos cuenta que las WLAN son muy fáciles de crear en los router Cisco RV110W. Para poder seguir viendo la configuración de estos dispositivos, puedes verificar la lista de reproducción. Hasta un próximo video.